Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast diario completamente en vivo de negocios, cannabis y política. Es un espacio en el cual estás encontrando todas las noticias y todos los tips absolutamente todos los días. Y yo soy Pablo Luna, presidente fundador de Canamich. El tema de hoy es un tema que mucha gente me ha escrito, que les comente cómo se fundó Canamich, que me comente cómo fue que comenzamos desde cero, que no teníamos absolutamente nada, no teníamos contacto con empresarios, no teníamos contacto con los eh, legisladores, no teníamos contacto con absolutamente nada y cómo comenzamos un, proye un proyecto sin recursos prácticamente desde cero. este. Eso es lo que vamos a tratar en este video. También te puede servir a ti, porque si nosotros lo hicimos sin recursos, sin oficinas, sin, sin contactos todavía en ese tiempo cuando fundamos Canamich, pues ah, tal vez te pueda servir a ti, ¿sí? Entonces, si tú tienes algún proyecto también te puede servir, <coughs> o si quieres escuchar la historia y los consejos que les voy a dar acerca de cómo fundamos Canamich es importante. Que te puedes quedar hasta el final de este video eh, Yo soy Pablo Luna, soy presidente fundador de Canamich Que es la primera cooperativa canábica legalmente constituida en el país Si crees que le pueda interesar este video a alguien Por favor compártelo en este mismo momento Y vamos a darle con todo Pues actualmente Canamich es eh, una empresa Que es una empresa, que es una sociedad cooperativa Que quiere decir que es una empresa de propiedad conjunta Donde hay más de 100 socios y se facilita principalmente el cultivo en ejidos que es Estamos buscando lo que es la justicia social y una nueva redistribución de la riqueza. Eso es ahora. Ahora estamos en más de 12 ciudades en todo el país. Estamos este, en el sur de los Estados Unidos. Tenemos una estructura ya general que no depende solamente de una persona que es su servidor, sino que tenemos un gran equipo en distintos lugares como en San Luis Potosí, Tijuana, eh, Torreón, Durango, Guerrero, Oaxaca, Mérida, Michoacán... En fin, cada miércoles tengo una reunión con todos estos líderes a nivel nacional eh, eh, en lo que es Canamich. Pero cuando comenzó todo, no había absolutamente nada. O sea, no, no teníamos ni siquiera para invitarle un café a alguien para hacerle la propuesta de lo que nosotros queríamos hacer con Canamich. No teníamos nada de recursos, no teníamos nada de credibilidad porque éramos completamente nuevos novatos en el tema. Eh, y aquí les voy a decir cómo paso a paso nosotros lo fuimos haciendo. Si tienes preguntas de cómo fue, fue arrancando todo, puedes dejarlo aquí en los comentarios, aquí abajo. Ya saben que todos los días vamos a estar transmitiendo en vivo. Y pues todo comienza cuando me presentan la idea de que había ya un aceite circulando a nivel nacional. Esto es en el año 2019 pero vámonos más allá porque este capítulo va a tratar de Canamich antes de Canamich. o sea esto es algo que solamente lo saben muy pocas personas así es de que quieres saber eh, cómo fue el primer contacto que tuve con esta idea Este, vamos a, vamos a ver este video ahorita voy a los que están mandando saludos acá de todas las partes del mundo de Ecuador y toda la, de Texcoco y todo, esto les voy a responder ¿eh? primero vamos con el tema en, en el año 2013 yo estaba eh, pasando por una crisis existencial, económica, emocional. Olvídense, era algo que, que no se lo deseo a nadie. La verdad, estaba pasando por algo muy feo en mi vida, eh, tanto en lo personal como en lo económico, como en todos, en todos los aspectos de mi vida. El 2012 sí acabó conmigo, de verdad. Así sí se acabó el mundo para casi casi para mí. Y el 2013 tuve una, pues, una visión, una revelación que estaba, pues en un lugar donde yo no quería vivir ahí, pero era para lo único que me alcanzaba en ese momento estaba pasando por una crisis económica muy dura pero tenía una maceta y en la maceta había una plantita de cáñamo, así chiquita, así unos 10, 10 centímetros y, y estaba fumando y estaba escuchando que, en, que, en el, que estaban legislando a favor de cannabis apenas en esos tiempos querían ver y yo dije guau wow, ¿se podría hacer una industria alrededor de esto? porque aparte estaba escuchando un documental no de cómo había surgido la industria del petróleo precisamente con Rockefeller y todo fue al mismo tiempo, el mismo día y yo dije, wow, a lo mejor aquí puede surgir una gran industria y no, nada, nada más fueron los elementos que, que desde ese momento yo ya tenía ciertos como llamados así de, ¿sabes qué? de aquí puede surgir algo fue en el año 2013 ya en el año 2019 fue cuando a mí ...y a Mariano, que es este, otro, de los dos, otro de los tres fundadores, eh, nos invitaron a, una, a, a la presentación de un aceite con CBD. Yo no, yo no sabía ni siquiera qué era el CBD, qué era el THC, qué eran los cannabinoides, qué eran los terpenos, qué eran los flavonoides. Yo no sabía absolutamente nada, nada, nada, nada, nada de lo que esto representaba a todo el mercado... Pero yo le pregunté a esta persona, oye, ¿esto se puede vender legalmente aquí en México? Y me dijo, claro que se puede vender legalmente aquí en México. Y dije, wow, ¿por qué? Porque tiene CBD y no tiene THC. Y ya me empezó a explicar las diferencias. Y, y, y dije, ¿cuántas empresas hay haciéndolo esto legalmente en México? No, pues no hay, no hay muchas. Y comencé a, a interesarme muchísimo. Entonces, terminó esa presentación de negocios yo dije, wow, un aceite de CBD que se puede vender legalmente en México, eso es una gran oportunidad, no solamente para mí, sino para todo este país. Y eso fue en el año 2019. Así es de que yo me fui desconcertado, junto con Mariana nos fuimos platicando, y llegamos a una librería muy conocida aquí en el centro de Morelia, que es en, en la tienda Sambors. Llegamos y había una revista, que era de la, de la revista Expansión, una revista de negocios. Estábamos ahí en el área de negocios, en las revistas. <risa> Y decía, eh, el próximo imperio le legal de la marihuana. Así decía la edición de ese mes de, de enero del año 2019. Y decidimos comprarla con Mariano. La compramos, la leímos. Vimos la propuesta de la ley de Olga Sánchez Cordero. O sea, ya, ya teníamos nosotros la intención de hacer nuestro propio aceite. O sea, ya, ya se nos habían ocurrido muchísimos muchísimas, muchísimas ideas. Uh, ya después conocimos también... Eh, ya llevábamos tiempo de conocer a Jorge... Pero no fue sino hasta un día en específico que nos reunimos y nos, nos dice, Jorge, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer algo en esto de la industria del cannabis, hay que hacer algo de activismo o qué, qué hacemos, no no sé, es una buena oportunidad. Y le dije, pues bienvenido al proyecto que todavía ni tenía nombre, realmente, ni Jorge, ni Mariano, ni yo, ni su servidor. Le pusimos el nombre a Canamich, eso se los voy a decir en el próximo capítulo, ¿quién le puso el nombre a Canamich a Canamich? Este, nosotros no nos preocupábamos por el nombre Porque ya con Mariano teníamos mucha experiencia en proyectos Entonces, si tú tienes algún proyecto Y estás muy preocupado por tu etiqueta, por tu logo, por tu marca, por tu imagen, por todo eso Y no estás enfocado en, un, en quién va a ser tu consumidor, en tu cliente realmente Pues no, mejor ni, ni, ni, ni le hagas, ¿no? Entonces, nosotros estábamos convencidos de que podíamos comenzar algo Completamente desde cero en esto Pero no lo hubiéramos logrado si no fuera por toda la, la asesoría que logramos recibir desde el principio. Una vez que ya estábamos convencidos eh, que, que recibí ese, ese, después le propuse a Mariano, en primer lugar le dije, sabes qué Mariano, vamos, vamos a, a, a hacer una, una cooperativa. Y me dice, no, eso es andar por aquí, por allá arreando gente, eh, esto, lo otro, no, yo no quiero, yo quiero algo más tranquilo. Veníamos de una quiebra económica con Mariano en ese, en ese tiempo también. Y, y realmente fue hasta que, que nos juntamos con Jorge, que ya aceptamos los tres y que dijimos, ahora después pues, vamos a aventarnos a hacer un proyecto. Eh, la primer, Hubo un primer asesor que tuvimos, un asesor legal, así les vamos a llamar, para no ponerles nombres ni apellidos, vamos no, o sea, tuvimos un primer equipo de asesores legales que, que, me, que nos dice, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es una cooperativa y su servidor en lo particular en el año 2019 en enero del año 2019 yo no tenía ni idea ni la más mínima idea de una cooperativa no o sea sabía que había cooperativas de préstamos y esas cosas sabía que había cooperativas en ya, no sé no nunca me había metido jamás jamás a ese a ese mundo Si quieres contarle a alguien cómo se fundó Canamich, compártelo este video en tus grupos de WhatsApp, en todos lados, porque vamos a continuar. Y, y ya una vez que estábamos convencidos y que nos, nos dijeron la razón y el porqué de, de fundar una cooperativa, fue que acababa de cambiar el gobierno en, en todo el país, acababa de ganar el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, y todos los permisos que había dado COFEPRIS se habían parado, todo, todo, todo, todo lo que habían dado, porque habían sido, da, habían sido dados como de urgencia en el gobierno pasado que encabezaba el presidente Peña Nieto entonces, ya cuando llega el nuevo gobierno, cuando cambia en el 2018 todo lo que tiene que ver con, con, con la legislación, con respecto al cannabis, queda con, en, congelado hasta la fecha entonces ya llama 2018 19, 20, 21, 4 años congelado eh, y y vimos esa oportunidad porque nuestros asesores que empezamos a tener estaban con este nuevo gobierno. O sea, ya ya eran personas que han estado en campaña, aquí y allá. Entonces, nos fueron, dicen, ¿sabes que tienes que hacer? Una cooperativa. Nos dieron las razones, pero fue, no crean que es ahorita de que, ah, ok, perfecto. Ya, vente Mariano, vente Jorge, vamos y salgamos y fundemos una cooperativa. En realidad, en po del momento que, que pasó ese primer consejo que nos dieron, eh que se fundó cada en 2019, en enero de 2019. Ese consejo nos lo dieron en marzo, pero duramos casi como un año para poder tener nosotros un acta constitutiva. Y eso fue algo, una hazaña, que, que ahí el verdadero héroe va a salir en un capítulo próximamente. Es un eh, quien pudo llevar, cristalizar la idea que traíamos con Jorge y con Mariano. Va a salir próximamente en un capítulo así de que no se lo pierdan. Y eh, básicamente fue así. Ya, ya cuando teníamos todo lo, lo necesario para comenzar, pues vimos que no teníamos nada, no teníamos oficinas, no teníamos dinero para pagarle, por ejemplo, la cuenta a alguien en un café o en un restaurante, así de invitar a, no sé, a, a, a una personalidad que nos pueda ayudar. No teníamos ni siquiera para decir, ¿sabes qué? Pues de su cuenta pueden ser, sé qué, este, 200 pesos, 10, 10 dólares, X, ¿no? No, no sé cuánto pueda hacer lo que se pueda tomar. Y eh, hasta nos daba pena, ¿no? Porque no teníamos para invitarle la, la, las bebidas a, a las personas que invitábamos a, a una propuesta de lo que teníamos en Canamich. Pero una vez que ya comenzó el proyecto, que tuvimos nuestra acta constitutiva, pues de ahí ustedes lo han visto, que somos como una startup, ¿sí? Una startup donde hemos crecido de una forma exponencial. Ahorita estamos trabajando en conjunto en todo el país, en diferentes estados. Este, con gente muy valiosa con gente que está trabajando arduamente entonces esperen todo lo que tiene que ver con el plan nacional Canamich que ya está en marcha eh, en todo el país vamos a tener un plan de educación Canamich también en todo el país, entonces estén listos porque van a, va a haber conferencias públicas gratuitas desde Texcoco, de Michoacán, de Colima, de Guerrero, en, en Yucatán, en todos lados, en Torreón, en, en todo el país, en Tijuana, en todos lados va a haber este, conferencias por parte de Canamich. Va a ser un año que lo vamos a estar invirtiendo mucho a la educación también, que tenemos un plan nacional de educación Canamich, en el cual vamos a estar interviniendo muchos socios de Canamich en distintas regiones, eh, así es de que estén atentos. <coughs> Ya cuando alguien se quede en los lives, más de ¿cuándo? 12 minutos, ya es porque les interesa mucho el tema, ¿no? De Kanamichi y de todo esto. Así es de que vamos a continuar. Eh, en realidad, si tú tienes un proyecto, no, no declines, no, no tengas... Mmm, que no te dé miedo, ¿no? Porque mucha gente intenta un proyecto, intenta una empresa, un emprendimiento... Y se rinde al, al primer no, se rinde al primer... Nosotros en 2019 nos cerraron la puerta en la cara una infinidad de veces. Dijeron que estábamos locos, dijeron que eso no iba a ser legal nunca, dijeron que nunca íbamos a poder sembrar cáñamo. Entonces, eh, no le crean a la gente que les dice sus proyectos, no le crean a la gente negativa que les está diciendo, no, ¿para qué? Le haces? Cualquiera que sea tu proyecto, ¿eh? No necesariamente tiene que ser con cáñamo. Si es tu proyecto económico, tu proyecto de vida, tu proyecto escolar. Cualquiera que sea tu proyecto, la única diferencia es la constancia. ¿Sí? Todos los días, todo el día debes de ser. Porque si lo haces hoy sí, tres días no, pues no, olvídalo. No, nunca lo vas a lograr tampoco. <coughs> Ah, miren, Josué, Fernando Hernández Garduño, saludos, un saludo, Josué es uno de los de los primeros eh, en creer en este proyecto y el cual lo agradezco aquí públicamente, feliz año, Josué, te mando un abrazo a ti y a toda tu familia. Este, Él eh, tiene una marca de CBD también ahí, pero si quieren contactarlo quieren comprar un producto de CBD, bueno, aquí también pueden contactar a Josué. Este, muchas gracias por estar acá José, te mando un fuerte abrazo. Y, y así realmente es como se logran las cosas. No, no es un día sí, tres días no. O un día sí, cinco días no. Es todos los días estar concentrado sobre lo mismo. No, no distraerse en otros proyectos, sino que estar concentrado. Cuando yo fundé Canamich, cuando dije voy a dedicarme a esto, vendí todo lo que tenía. O sea, todo lo poco que tenía en ese entonces vendí mi negocio, se lo vendí a alguien de mi familia, vendí este otro pequeño emprendimiento que tenía, vendí lo poco que tenía para poder comenzar este proyecto y comenzando como al mes, dos meses se acabó todo el dinero así, de un momento para otro se acaba el, el poco presupuesto que había entonces eso es otra presión, que ya no tienes más presupuesto, y tienes que buscar modos de estar creciendo y ahorita afortunadamente ya 2022 le llamamos el año de la cosecha Porque se van a cosechar ahí eh, Algunas sorpresas que tenemos para todos en, en, en estas redes sociales Y ya saben que vamos a estar todos los días pasandito a las 4.20 Ya que todos los que les gusta forjarse esa hora están bien Con todo bro dice Giovanni y Carlos Ahora sí vamos a leer los mensajes Ya saben todos los que quieran leer mensajes ya después de que termino con el tema Pueden hacer preguntas, pueden, de lo que sea, ya es tema libre, quien quiera preguntar lo que sea aquí en el chat, es tema libre ya. A ver, vamos a comenzar, dice Eliseo, hola Javier, saludos desde Ecuador, saludos Ecuador, un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de Ecuador, por ahí, Ecuador es la sexta, el sexto lugar del mundo donde más siguen esta página, les mando un gran abrazo y un gran agradecimiento que pasen feliz año en Ecuador. César Ruiz dice, saludos Pablo, la verdadera revolución es verde, la verdadera revolución es verde, claro que sí, mi estimado César, que es otro líder también de Canamich, te mando un fuerte, fuerte abrazo, Rodrigo, otro de nuestros líderes también allá en Estado de México, en Texcoco, presente aquí, te mando un fuerte abrazo, a ti, a toda tu familia, carnal, a todos allá en Texcoco, les mando un gran, gran, gran abrazo, Cultura canádica, que es una página de por acá de Morelia, también le mando un gran, gran abrazo, qué buena onda que están por acá con nosotros, Josué, como ya está por acá, eh, Johnny Pérez, bienvenido, bienvenido. Saludos, viva México, dice ya. Saludos, viva México. Saludos de Morelia, Texuloco. Si alguien tiene alguna pregunta en específico, este es el momento de las preguntas. Este es el momento en el que todos ustedes pueden eh, hacer cualquier pregunta de cómo se fundó Canamich, cuál fue el camino, la parte legal. O lo que quieran preguntar ahorita es. Oh, también pueden proponer algún tema si ustedes quieren que hable sobre algún tema en específico de la regulación del cannabis ayer me hablaban sobre un mapeo nacional Este, sí hay un mapeo pero ese es, es no, no puedo publicarlo porque es confidencial de Canamich hay cosas que yo puedo estar, hable y hable y este, dice y dice pero hay cosas que no por ejemplo el mapeo nacional de toda nuestra investigación de mercado esa es pues completamente privada, no puedo publicarla. Pero lo que sí les digo es que en todo el país hay mucha <coughs> actividad. Somos un país emprendedor. Acá en Michoacán hay muchísimos emprendedores canábicos que están luchando desde diferentes frentes. En todo el país, en Torreón, en Durango, Tijuana, Guadalajara, México, Estado de México, este Guerrero, Oaxaca, Oaxacanamich, también les mando un gran abrazo a Oaxacanamich. Este, a, a, hay muchos frentes que se están eh, librando con lo del cáñamo ese es el mapeo. Eh, José Luis Sánchez García, saludos, un abrazo. Giovanni Carlos Quirós con todo bro, te mando un gran abrazo también. José Luis Sánchez, un gran gran abrazo, carnal. Un gran saludo. Fíjense que ahora en el año nuevo me encontré con muchos amigos míos que estuvieron en la secundaria, así y fue muy chido porque este, dejé de tener contacto por muchos años. A ver, dice Rodrigo, hay una pregunta. Ya llegó la primera pregunta y está chingona. Miren, es, dice, ¿la cooperativa creció más rápido de lo que imaginaste o ya esperabas así? Mira, ya Julio ya escribió otra, otra pregunta. Primero vamos a ir de una por una, eh, pero todas las preguntas las voy a contestar hoy. No nos vamos sin contestar ninguna. Dice, ¿la cooperativa creció más rápido de lo que imaginaste o ya la esperabas así? Definitivamente... Yo esperaba que la cooperativa creciera rápido. ¿Sí? Eh, pero realmente... Quien ha emprendido cualquier proyecto... Quien ha emprendido cualquier negocio... Es más, desde poner un puestito de dulces... Cualquier... ¿Saben que es difícil? La parte de las ventas... La parte de, eh, de capitalizar... La parte de, de cómo crecer... De relacionarse... Eh, 9 de cada 10 negocios... Rodrigo, que me preguntas allá de Texcoco... Les mando un gran abrazo... 9 de cada 10 negocios, estadísticamente fracasan en el primer año, 9 de cada 10, o sea, de que cuando haces un emprendimiento llevas el 90% de probabilidades de quebrar, o sea, de valer madres así, completamente en tu emprendimiento, y, y ya sabiendo esa, esas probabilidades que hay en cualquier tipo de negocio que ya sabes que 9 de cada 10 emprendimientos o 9 de cada 10 empresas quiebran en el primer año, ahora imagínate una empresa que tiene que ver con un mercado que es el canábico, que ni siquiera está legislado, que ni siquiera hay nada sobre, sobre el mapa. Todo lo que hemos hecho nosotros ha sido con nuestros esfuerzos de todos los socios de contratar departamento legal de alto nivel y, con, y conservamos muchas cosas, obviamente, en confidencialidad. Pero, eh... Si llevas el 90% de probabilidades de quebrar tu, tu emprendimiento, más aparte que estás en la parte verde, en la parte canábica, pues las probabilidades de que te vaya mal son enormes, gigantescas. O sea, está de locos comenzar un proyecto eh, en, el, en la parte del cannabis. Pero también los arriesgados y los locos son los que se adelantan siempre, son los pioneros, son los que están en la punta, los que están luchando, los que cuando comenzaron su empresa le cerraron la puerta en las narices varias veces. Eh, entonces, este, no creí que fuera a crecer tan rápido. La verdad, yo, yo, yo planeaba que en los primeros cinco años, o sea, que los primeros cinco años lográramos más o menos posicionarnos, porque también hay más empresas dentro de, de todo esto, no nada más está Canamich. Hay un chingo de empresas muy preparadas a nivel internacional. Hay un chingo de empresas aquí mismo en México, ya, ya listas de mexicanos, eh, inversiones extranjeras también, obviamente. También hay muchas agrupaciones, muchos grupos de activistas, muchos autocultivadores, las ligas de copas canádicas. El, el mercado es gigantesco, entonces, si tú te vas a meter a esto y ves todo ese mar de gente que ya está desde lo, los principios de esta legislación, pues todavía te asustas más, ¿no? Dices, no, pues vamos a tener que tener paciencia porque ya hay gente formada, ¿no? Pero con, eh, conforme el modelo que le dimos nosotros, la clave de todo esto fue darle el modelo israelí del Startup Nation. O sea, un modelo de empresa que no tiene recursos, que está rodeado de nada, de enemigos, de competencia. Esa fue la clave realmente. Tropicalizar el Startup Nation israelí a algo mexicano y dar resultados aquí en México para los mexicanos y principalmente para los ejidatarios ¿sí? entonces esa fue la clave no crean que fue de que somos unos genios y tenemos un chingo de diet no, no, no, no, la clave fue desarrollar un sistema cooperativista casi casi basado en el principio del kibbutz israelí de, de los principios de, de, de Israel y eh, democratizar las ganancias, ¿sí? De que nadie puede tener un 50... En Canamich, nadie, nadie puede tener un 51%. Así, ¿sí? Entonces, nadie puede tener más de una acción por nombre en Canamich, ¿sí? Entonces, eh, eso le ha dado un crecimiento gigantesco que no me lo esperaba, Rodrigo. Te lo juro que yo sí me esperaba que íbamos a crecer a un ritmo puro normal, lo normal de un negocio, ¿no? Pero esta estructura de cooperativa y startup al mismo tiempo enfocada en el modelo israelí detonó que, que pudiéramos, aparte usar mucho la tecnología, porque tú sabes que cada miércoles nos vemos. Eh, yo platico con más de 30 personas en todo el país todos los días con respecto a, a lo que tiene que ver principalmente con Kanamich y algunos otros temas de, relacionados con esto. Entonces, lo, lo principal es ese modelo y dedicarte religiosamente. Yo... Desayuno como duermo, canamich, desayuno como duermo, todo lo que tiene que ver con noticias canábicas, desayuno como duermo, no puedes dedicarte a, a dos cosas, el que sirve a dos amos, con uno queda mal, ¿sale? Entonces, esa es la clave, y no esperaba crecer tan rápido, la verdad, pero le agradezco a todo lo que haya que agradecerle. Eh, ok, ok, ok, la cooperativa, la cooperativa. Saludos de Sonora, abrazo Sonora. ¿Qué dice Rodrigo? ¿Cómo? ¿Cómo ser socio? ¿Cuánto cuesta el permiso? Pregunta Aurora Martín ¿Qué tal? Buenas tardes en Canamich ¿Contratan ingenieros agrónomos? Nos pregunta Julio ¿Te vamos a contestar esa? Josué ya se lo dejo. ok. Vamos a contestar eh, Julio César de Sonora Gracias, te mando un fuerte abrazo Qué buena onda que estás por acá en el live Por ahí mándanos un corazón Este, La gente que se quiera suscribir Vamos a sacar un boletín en Canamich tenemos la fortuna de tener muchos socios fundadores con los mismos derechos que tengo yo. Que todavía no es necesario que Canamich contrate personal externo a Canamich. O sea, lo, otro principio de la cooperativa es que si primero va a haber una un, ...un lugar de trabajo en Canamich... ...que ahorita va avanzando poco en eso... ...porque entre poquitos estamos haciendo mucho... ...que esa es otra clave... ...entre menos hay que hacer más... ...pero bueno, eh, no hemos tenido la necesidad... ...de contratar eh, eso... ...¿por qué? porque estamos trabajando... ...con un equipo de investigadores... ...y científicos especializados... Son, gente, ...son investigadores de la Universidad Michoacana... ...de varias universidades aquí del estado de Michoacán... ...y de, y de, y de San Luis Potosí... ...ahorita que César Ruiz lleva unos avances... ...allá en San Luis... Eh, y realmente son personas de doctorado las que están encargándose de nuestras investigaciones. No me pongo yo la bata, porque yo no soy experto en eso. Nosotros tenemos un claro concepto de la empresa. Y desde los centros de investigación, los centros educativos, se, se están. Gerber, saludos, carnal. Saludos, saludos. Ahorita te escribo, Miguel. Joma. Este, desde todos los centros educativos se están encargando de las investigaciones. ¿Por qué? Es por parte de una estructura que nosotros tenemos en Canamich, que obviamente pues, no les puedo decir acá. Eh, no no Entonces, no ya cuando sea necesario contratar ingenieros agrónomos, les, les, por aquí les prometo que va a ser el primer canal donde se van a enterar. ¿verdad? ¿Qué se necesita para ser socio, Salud de Sonora? ¿Cuánto cuesta el permiso? No, eh, no hay un... Para ser socio... Pues necesitas hacer una inversión, puedes escribir un mensaje aquí a la página y decirle hola, soy te viene el, el Facebook Live. Te va a contestar alguien del equipo porque, gracias a Dios, afortunadamente los mensajes nos llegan como cascada. Muchísimos mensajes todo, todo el tiempo. Y hay un equipo de personas que me ayuda en tanto la página de Canamich como la de Pablo Luna Canaculta. Somos un equipo eh, muy, muy bueno, por cierto. Este... Entonces, escriban aquí que quieres invertir, que quieres ser socio y ya se contactan contigo la, la, la, los, los chicos de redes sociales, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto cuesta el permiso? No hay permisos aún, nadie vende permisos todavía, no hay permisos. A ver, ¿quién es quien pregunta eso? ¿Cómo se llama? Bueno, es... bueno ya se me perdió la, pre la pregunta. <coughs> Ah, Martín González que dice, estoy en Chiapas, escríbeme Martín González, por favor. Aurora, Sagún dice cuánto cuesta el permiso, todavía no hay permisos, Aurora, no se dejen engañar, todavía nadie les va a poder vender un permiso de, ten tu permiso, ponte a sembrar y ponte a vender, no existe eso. Nosotros estamos trabajando bajo estrictos protocolos eh, de investigación, con fines de investigación, entonces no nadie te va a poder vender ahorita un permiso todavía. De hecho se acaba de congelar todo esto en el Senado, para que lo sepan. Sepan aquí que está la información más fresca aquí con Pablo Luna. Y que nadie los chamaquede, que ya tienen permisos y todo eso. todavía no Oficialmente todavía no hay nada. ¿Sale? Entonces, más preguntas. Acá estamos, ¿eh? ya saben. Saludos, Ecuador. ya. Homa, Pavi. Uh <ríe> ¡Sonora! Por aquí ya próximamente vamos a estar en Sonora. Ahorita vamos a estar trabajando muy duro. Les voy a decir los estados que vamos a estar trabajando en Canamich. Dice, Cofepris tiene que dar un permiso? Sí, tiene que, que te tienen que dar un permiso este, para importar, para comercializar. Hay un procedimiento, pero todavía para sembrar no hay y comercializar no hay todavía un permiso como tal. Pero sí puedes este, importarlo y comercializar. Entonces, eh, ya hay algunas empresas mexicanas que están logrando algunos permisos para todo lo que tiene que ver con CBD. Sí, ya hay varias escuelas canábicas, ya hay uh, una escuela que encabeza el doctor Rubén Pagasa, hay otra, la escuela de Cáñamo, hay muchas, muchas escuelas ya que se están abriendo. Ya, si nos puedes compartir más información aquí, Aurora, qué buena onda, que si, si hay una información más fresca que no tenemos de una vez, aquí nos la compartas. Ese es lo bueno de, de estar creando estas comunidades, de que si hay algo nuevo que alguien nos pueda compartir aquí como mi estimada Aurora Sagún. Aquí no lo puede estar compartiendo. Entonces, por aquí nos dice que ya se aprobó una ley en el Senado y que ya hay una escuela canábica en la Ciudad de México. Perfecto, qué chingón que ya se está abriendo. De hecho, hay hay varias escuelas ahí en Ciudad de México. Saludos a nuestros amigos de Canademia, también que es una escuela de de, de, de cannabis, Canademia, que están ahí nuestros amigos en Ciudad de México. También está la de, la de Cáñamo, la, una escuela de, de cannabis. La escuela del doctor Rubén Pagasa, un, un gran... Mentor mío que yo consulté muchas cosas con él cuando comenzamos Canamich Con él y con Jaciel Este Y el doctor de Rubén Pagasa tiene una escuela de medicina canábica también el Tec de Monterrey está, está dando un curso de. de, de algo de, de medicina canábica entonces sí en todo el país se está haciendo una gran revolución en todos lados están dándole nosotros como Canamiche estamos enfocados en la siembra de cáñamo industrial. Eh, por ahí ya, si quieren ver algunos videos de lo que hemos estado haciendo, por acá los tengo abajo. Este, ¿Alguna otra pregunta, amigos? ¡Ah! Ya llevamos media hora. Wow Nunca había durado tanto. Que sí? ¿O sí? Pero todavía tengo ahorita, ya todos los días tengo en la agenda de que vamos a estar conectándonos todos, todos los días aquí con ustedes. Eh, vamos a responder todas las preguntas que hay, todo lo que va saliendo, pero principalmente obviamente me dicen que, que yo promociono nada más a Canamich, pues yo soy el presidente y fundador de Canamich, por eso promociono mucho Canamich, porque pues, es nuestro proyecto con más de 100 socios y, y obvio que voy a promocionar todos los días. Otra cosa que les quiero recordar: que ahora en marzo de este año 2022 sale el libro precisamente de Así Funde Canamich, donde viene toda la metodología startup, por si tú la quieres em aplicar a tu modelo de negocios. Como nosotros comenzamos de nada, aquí no se trata de que, ay, sí, pues tienen inversión. No, no, no, no. Cuando nosotros comenzamos, no teníamos eh, contactos con empresarios, ni con legisladores, ni con nadie. Era, era algo, un proyecto completamente de cero, cero, cero, cero recursos. No teníamos nada, nada, nada. Estábamos en, el, en la completamente menos cero, más bien. Y de eso trata ese libro. Va a salir en, en marzo. Vamos a hacer la presentación de ese libro de así fundé Canamich. De cómo, uh, de una idea, comenzamos después a ser tres socios con Jorge Mendoza y con Mariano Talavera. Que sin ellos dos, sin Jorge Mendoza y Mariano... Canamich no existiría. Tuvieron una parte muy crucial cuando todavía no existía Canamich. Ya cuando comenzó a existir Canamich, la, quien se convirtió realmente... Ah, ya me están exigiendo acá que Canamich haga su escuela, dicen. <risa> no, ya, vamos a hacer una escuela gratuita. Todos los jueves va a haber más de 12 conferencias gratuitas. Todos los jueves del año, espérenlo, que es el Plan Nacional Canamich. Rodrigo, ¿a poco no vamos a dar conferencias gratuitas allá en Texcoco? A ver, aquí escríbenos si sí es cierto o no, invítalos. César Ruiz también, a ver, acá invita a la gente, por aquí ya te di que estás conectado. Allá en San Luis Potosí, estén listos aquí los mensajes. Pero obviamente Canamich tiene un plan de educación internacional. este, Pero es un proyecto que vamos a sacar más adelantito. Entonces vamos a comenzar con, con las conferencias gratuitas. Y en todo el país. Y por Facebook. Aparte. O sea, aparte de que va a ser presencial gratuito, se va a transmitir por Facebook a todos los lugares que llegan nuestras redes sociales. Los vamos a transmitir desde Tijuana, San Luis Potosí. Eh, todo, todo, todo el país. Desde Tijuana hasta va. Entonces. Sí, sí va a ser su escuela, Canamich. Johnny Pérez, ya trae sus palomitas y sus lentes 3D ahí, ¿no? Ciertísimo, dice... Rodrigo, acá vamos a generar conferencias gratuitas muy pronto, se harán los avisos. Qué buena onda, mi estimado Rodrigo, allá en Texcoco. Saludos, desde Ontario, Canadá. Trabajo para... Ahí me pongo a tus órdenes. Te mando un fuerte abrazo. Gino, Hernández, Gino, Gino. No. Si no pronuncio bien, no me vayan a regañar. ¿eh? Este, te mando un fuerte abrazo, por ahí contáctanos en, en los mensajes. CBD Medicinal, saludos de Tijuana, Tijuana, Tijuana. Les mando un gran abrazo. La, las veces que he ido a Tijuana, he, res, he sido recibido con una hospitalidad tan generosa. Casi de, de, de. Rockstar, ¿no? Este, pero muchas, muchas gracias. Les mando un gran abrazo a todos nuestros amigos allá en Tijuana. Un gran, gran, gran, gran, gran, gran, gran abrazo. Allá tenemos una. Pues casi una delegación ahí en Tijuana también de Canamich. Tijuana. Qué buena onda que, es, que, que se está conectando Vaya Banda. Ya llevamos que 35 minutos. Órale. Ahora sí que como Vicente Fernández, hasta que se desconecten. ¿Quieren hacer alguna pregunta en específico? Ah, ya salió acá César Ruiz de San Luis Potosí. Dice, estamos buscando el mejor lugar del centro de la ciudad para que puedan participar toda la sociedad de San Luis Potosí. Un aplauso para nuestro amigo César Ruiz. De San Luis Potosí, que está muy activo en el Plan Nacional Canamich. Vamos a hacer una, un, un, una feria, vamos a hacer la Expo Global Canamich más grande, la feria del caña municipal más grande del planeta Tierra. Lo vamos a estar generando. Poco a poco aquí vamos a ir dándole las, la información. Sí, así se pronuncia mi nombre. Órale, trabajo para la empresa número uno a nivel mundial en producción de cannabis. Órale, pudiéramos checar una buena platicada. Me parece muy bien, por acá contáctame en, en, en, en, el, en los mensajes de aquí de esta página, porfa Y alguien del equipo se va a contactar contigo y te va a dar mi Whatsapp Y ahí vamos a platicar, ¿va? Una llamada, una videollamada Ahorita estamos trabajando videollamadas de todo el mundo Hemos trabajado con Israel, Chile, todo, toda América prácticamente Entonces, va que va mi estimado Gino Hernández Te mando un gran abrazo y, y, y gracias por por mandar tu mensaje y ser parte de, de esta comunidad, también qué chingón en Texcoco y en San Luis que ya están listos para dar las conferencias de Canamich en esas regiones, Qué buenísima onda porque esta revolución, ustedes saben que aquí en el canal hay gente de todo, todo el mundo, de Barcelona, desde la Patagonia Argentina hasta el Quebec Canadá, todos aquí somos una gran comunidad y hay personas que colaboran, que me pueden corregir. Aquí no pasa nada, aquí corríjanme. Pueden decirme que estoy mal. Pueden decirme que no pasa nada aquí. Todos los mensajes salen, no. Oh, aquí somos una comunidad. Ok, pues esperen el libro, Así Fundé Canamich, de Pablo Luna. Este, esto es cuánto? Este fue el episodio. Número 2 de la segunda temporada del año 2022, muy cabalístico. Les mando un fuerte abrazo a todos, estoy en vía al orden, es cuánto.